La idea de reunirnos básicamente es ir abriendo espacios de reflexión, ya lo sabes. Estos tiempos son una invitación a repensarlo todo. Muchas de las certezas que teníamos, de los objetivos, de las maneras, lamentablemente han quedado obsoletas. Quizá sea una constatación de que la vida es movimiento, quizá sea bueno para no afesarnos a nada. Sin embargo, hoy más que nunca precisamos afilar el pensamiento crítico y usar la herramienta de la duda. No tengamos miedo de dudar. No tengamos miedo a hacernos preguntas esas que nos lleven a espacios reflexivos. Y fundamentalmente tengamos el valor, el atrevimiento, la rebeldía de darnos cuenta qué está pasando ahí tras bambalinas, qué es lo que vemos, lo que está ocurriendo, esa es la realidad, qué es la realidad. No será que lo que estamos viendo es lo que quieren que veamos, lo que nos están mostrando, lo que sale en las redes sociales, en los canales de televisión, lo que quieren que. Veamos y nada más. Nos hablan con majadera insistencia de unos temas, nos eh, insisten en de alguna manera asustarnos o que la ansiedad se instale en nosotros. Y hay otros temas tan importantes que tienen que ver con las competencias existenciales, con saber vivir bien, más aún en tiempos de crisis que no se tocan para nada. Creo que es tiempo para dejar de ver lo que quieren que veamos, para comenzar a ver con los ojos de un pensamiento crítico, para decodificar lo que está entre líneas y para darnos cuenta que más allá de lo que nos dicen está lo que cuidadosamente evitan decirlo. Una vez más para que lo reflexiones y si quieres lo compartas. Hasta la próxima. Gracias.